Hasta ahora ...hemos tenido un no proceso de negociación en torno a la ponencia educativa... ...al menos en lo que corresponde a nuestro grupo parlamentario con el gobierno... ...hemos tenido una única reunión de carácter formal... ...tenemos tiempo, aunque poco... ...por eso votamos también en contra de los tiempos de la ponencia de educación... ...porque pensábamos que, por que nos teníamos que dar muchísimo más tiempo... ...pero ahí estaremos intentando mejorar... ...esa ponencia y poniendo a la escuela pública en el centro... ...para poder posibilitar... ...que el Carrequín Podemos Izquierda Unida... ...esté en ese acuerdo... ...apostamos por la escuela pública... ...como eje vertebrador del sistema educativo... ...apostamos por ejemplo... ...por un plan estratégico de desarrollo de la educación pública... ...no dejar el desarrollo de educación pública... ...campañas de marketing... ...apostamos por un plan contra la segregación escolar... ...y apostamos también por la no concertación... ...de forma universal y sin condiciones... ...instamos a una negociación real sobre propuestas y sobre documentos, propuestas concretas, evaluables y medibles. Y no somos, como en algunos espacios se quiere hacer ver una caricatura y los agentes que defienden la escuela pública tampoco lo son. Nuestro modelo sí que es en la educación pública y es igualmente válido que cualquier otras propuestas a la hora de debatir. Y somos tan vascos y vascas como un director y castor, como un alumno recién llegado a una escuela pública de cualquier pueblo de este país. Matrikulazioaren ageriko berekadanen aurrean erabaki irmoak hartu behardira. Batik bat hezkuntza sistemaren planifikazioaren eremoan eta sehatzago ezatzeko ditunpeko zarean goraldian dagoen neurri gabeko eskaintzaren gaineskaintzaren inguruan. Begina gauza da sare batean hartzen diren erabaki edo neurriek zuzenean eragiten diotela beste sareari. Kasu honetan, gure ustez eta azkenengo urteotan ikusi ditugun neurriak kalte egiten diote sare publikoari. Como dijo Marián Zapata, la educación es un arma de construcción masiva eta eraikuntza. Horretan parte hartu nahi dugu eta eraikuntza horren bizkarrezurra euskal eskola publikoa baldin bada, eraikuntza horretan egon gara.